Continuamos con Lengua de Trapo. Volvemos con más de Lengua de Trapo y vamos a seguirle preguntando a Wilfredo qué ha estado sucediendo sobre el informe del GIEI. El informe, querido Wilfredo, nos informan que fue entregado al gobierno como borrador. ¿Por qué se realiza este acto? Es un procedimiento que se realiza rutinariamente con este tipo de informes. En los casos, el gobierno tiene un conocimiento previo a objeto de emitir algún criterio que pudiera aportar al informe. No, son, no se cambian la de idea del fondo del informe, ni mucho menos. Hay algunas cosas que se pueden tal vez mejorar o aclarar en todo caso de, de parte del gobierno. Alguna imprecisión tal vez, porque una cosa es estar en gestión, nosotros podemos dar algunos datos mucho más precisos. Son precisiones básicamente que se hacen. Se ha dado unos días antes al gobierno, se ha revisado con muchísimo cuidado y en, obviamente como tiene que ser de manera reservada felizmente el informe no ha sido filtrado ni mucho menos y entendemos que la versión final es la que se ha conocido en días pasados, es decir, el gobierno ha conocido efectivamente el informe antes y con, le digo con cosas demasiado sencillas de haber aclarado o, o sutiles, es la versión final que ha salido, básicamente si no compara comparar a lo anterior con el nuevo es, es el mismo informe sin variaciones, ¿no? es una cosa que ya... Además, es una cuestión rutinaria que el organismo internacional realiza con todos los estados, no solo con Bolivia. Estimado Wilfredo, ¿quiénes eh, son los que revisan este documento o, mejor dicho, quiénes conforman este grupo interdisciplinario de expertos? No te puedo decir simplemente que ellos son todos, ellos son expertos como te decía un momento atrás en una área determinada, han trabajado, son, son, eh, digamos, eh, gente destacada a nivel Latinoamérica, hay gente de Brasil, gente de Colombia, ¿no? que en diferentes áreas de trabajo han podido realizar las experticia respectivas y por, por eso el informe tiene una cuestión ya no solo local, una cuestión sobre todo regional. Estimado Wilfredo, si se ha realizado una revisión de este informe previamente, ¿por qué en el informe se detalla las quemas de las casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema. Y no así, la quema y las vejaciones que se han sufrido tanto como Esther Morales con la con la quema de su domicilio, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Borda. Tenemos también al, a la ministra de Salud y también al ministro de Minería, porque estos datos no están detallados en el informe en comparación a los de la casa, por ejemplo, de Casimira Lema y de citan sí, varios datos de, de hechos que han, se han, han ocurrido en esa época, pero como le he dicho en un momento atrás, era un informe del GIEI, no era nuestro informe. En todo caso, nos podíamos anotar algún detalle, pero no podíamos complementar el informe o poner más datos en el informe que los que había visto el GIEI, respetando la independencia de este grupo, pues una de las bases de la, del acuerdo que se tuvo era respetar la independencia del GIEI. En ese caso, pues, sabe la población boliviana, existen otros informes ya que dan cuenta de cómo se han violentado, se han quemado casas, se han amenazado gente, de muchísimas personas, no solo los, los que hemos visto, muchísimas personas habían redes sociales en las cuales decían vamos a borrar esta casa, en La Paz, los de Cochada en Cochabamba, en Santa Cruz la Unión Juvenil, los grupos de choque paramilitares que. Orga, es, participaban activamente del golpe iba y activaban, ahí estaba una ex periodista, una ex igual la señora Ibarra organizando esos grupos llevando gente, en fin, todo eso eh, no ha tenido tal vez el, el mejor impacto que hubiésemos querido pero también eso demuestra que hemos sido un gobierno que respeta un informe pese a que no ha digamos, eh, haya tenido un contenido amplio que hubiésemos querido tal vez que se dé, eh, respetamos el informe ¿Qué nos puede decir de las recomendaciones que da ...este informe de la GIEI? Bien, las recomendaciones son, eh, son parte... Eh, ...consecuente de las conclusiones... ...las conclusiones dan cuenta... ...que efectivamente ha habido masacre... ...ha habido masacre en los dos hechos... ...más importantes de, de ese periodo tan oscuro... ...en, en la secuencia en Sacaba y en Sencata... ...da cuenta también que sobre todo en Sacaba... ...que ha existido ejecuciones humanas... judiciales... ...las recomendaciones, o sea... ...gravísimas violaciones a los derechos humanos... ...al margen de las que todos ya hemos verificado... ¿Cuáles son las recomendaciones que el Estado asuma acciones de investigación? Da una serie de recomendaciones al sistema judicial para que no queden impunidad estos hechos. En realidad estamos hablando que el sistema judicial boliviano está a prueba para investigar y dar con los autores de estos hechos gravísimos que se han suscitado en contra de la población civil boliviana. Esto eh, es la recomendación central básicamente es esa. Aparte de dar recomendaciones ya de, de eh, digamos de otra carga y de otro sentido al órgano ejecutivo, al órgano judicial o al ministerio público, también da hacia la policía boliviana, también hacia las fuerzas armadas, pero el grueso, digamos, está enfocado en conjunto al sistema judicial para evitar el tema de impunidad, y es lo que justamente la tarea que tenemos, y lo ha dicho claramente nuestro presidente en el mensaje que ha dado ese día, a conformación de un equipo, eso debe complementar con la reforma judicial que la ha vuelto a decir esta semana el ministro de justicia, el doctor Lima, exactamente igual, todos en el mismo rumbo, pero eso sí no puede ser condición para averiguar las cosas, que pongan trabas en el camino, que primero se cambien los jueces, eso no dice el informe de aquí. No dice eso el informe. El informe dice: avancen, investiguen, den con los responsables, que no hay impunidad, se suben para que entiendan la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a cumplir con ello. Naturalmente hay otras áreas de trabajo, recomendaciones de atención a las víctimas, eso es muy importante, demasiado importante para la gestión del gobierno, por eso despliegan una serie de actividades de parte de diferentes ministerios a objeto de que la víctima sea priorizada ahora con un informe internacional que la espalda. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, como procur Procuraduría? Si hubiese algún caso de envergadura internacional, prontamente vamos a tomar contacto con ellos a objeto de llegar a una solución amistosa temprana, que es una de, una de las recomendaciones que en su momento también nos dijo el presidente. Cuando hay algo que hacer de manera temprana, háganlo. ¿Para qué esperar al final? Háganlo hablamos de manera temprana y damos cierta tranquilidad a gente que ha sufrido demasiado, que se revitimiza cada vez, por favor, hay que ser humanos y hay que hacerlo antes, ¿no? Y ha sido demasiado el sufrimiento que tiene, han tenido durante casi dos años esperando de justicia, ¿no? Y al, al momento. Y luego vendrá el juicio de responsabilidades. Está en la política la solución de este juicio, la política que está de la derecha, que puede ayudar con sus votos a llegar a los dos tercios para el enjuiciamiento de la principal responsable de las masacres que es la expresidente de facto Yanine de Áñez. Entonces nosotros vamos a, hemos lo ha dicho el ministro, vamos a, estamos, ya somos parte como Procuraduría General del Estado de ese proceso, y vamos a pedir con responsabilidad que se habilite el enjuiciamiento ante jueces que no están mencionados ni como corruptos ni como nada. Esos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, quienes van a, en su momento hacer las veces de tribunal de sentencia, de un tribunal de juzgamiento de única instancia, esos esos nueve jueces que han sido elegidos por el voto popular son quienes deben en su momento juzgar a esa expresidenta de facto. Entonces lo que pedimos es que la política dé anuencia y que vayamos a un juicio abierto, como se ha hecho con García Mesa, como se ha hecho con Sánchez de Rosario, su equipo, en fin, tenemos que llegar a la verdad del hecho y obviamente la democracia va a estar en deuda mientras no tengamos una sanción a los responsables de los hechos que han ocurrido en noviembre de 2019. Así es, querido Wilfredo, no debe haber impunidad y no deben quedar sin juzgarse todas las muertes y todos los sucesos que han ocurrido durante septiembre y diciembre del 2019. A mí me gustaría saber, en primera instancia, a qué organismo pertenece el GIEI, así como también, cómo es que el GIEI ha llegado a determinar que se han suscitado masacres y... Eh, ejecuciones sumarias, de acuerdo a su informe. Bien, el GIEI responde, es, una, es una, un grupo especial que ha sido conformado a través de la OEA, un acuerdo con Bolivia. Entonces, esa es la naturaleza del GIEI, responde a ello, no es un grupo dependiente, ni mucho menos. Su trabajo ha terminado cuando se ha brindado el informe eh, en, en la, aquí en, en La Paz. Y ha continuado dando los informes también en dos o tres ciudades más luego, no hasta el viernes anterior. Entonces ahí termina el trabajo del GIEI. Lo demás ya es la implementación de acciones de parte del GIEI. La segunda parte de tu pregunta. La segunda parte me refería a cómo es que el GIEI ha determinado que se han llegado a las masacres y a las ejecuciones sumarias y demás actos que han terminado en el golpe de Estado en Bolivia. Sí, eso, eso es bastante claro. El GIEI ha tenido que hacer un trabajo de diferente eh, experticia, eh, consultas a las víctimas, ha ubicado lugares, ha visitado lugares, te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la pericia que tiene que ver con el desplome del muro en, en Sencata, lo que nos decía la, la, la derecha y sus medios decían que se han metido dinamitas, que se ha volado la pared y que luego los vándalos han empujado porque querían hacer volar la planta de Sencata. Todo eso es falso y ¿qué dice el informe? Para que veas cómo, cómo defino de es el trabajo. Dicen que se han encontrado en la, pared, en la pared que estaba ya en el suelo, de aquellos orificios que según un informe creo que era de alguna pericia realmente mal hecha decía que ahí se había puesto la dinamita. Y el GI dice no. Ahí es imposible porque si hubiera puesto un artefacto explosivo, hubiera, no hubiera existido la pared. La y claro, hubiera desintegrado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan, hayan aterrizado a semejante conclusión? Y segundo, que nunca ha habido la intención por declaraciones y además por los videos que se tienen, nunca ha habido la intención de eh, volar la planta de Sencata. Hay desplome porque además hacen el ejercicio y esta experiencia es de cómo un muro se tambalea y finalmente se desploma cuando simplemente hay tracción de la parte, te apoyas, empujas y se cae. Eso ¿no? se puede hacer inclusive en otros, en otros escenarios, ¿no? pero esa no es mi idea. la idea. Lo que está diciendo el informe de GIE es base técnico-científica, informe pericial. Así concluyen Concluyen, por ejemplo, que las masacres, las direcciones de los disparos, que los muertos solamente han sido de un lado y no del otro, o sea, no ha habido enfrentamiento, como decían los, esos medios que no quiero defender por no renegar, pero decían justamente eso, ¿no? Esa gente que ha mentido tanto al país ahora no sabe cómo defender, cómo defenderse ante semejantes falacias contra su pueblo contra el pueblo que ha sido masacrado, y ahora cambian de tema. ¿no? Pero eso es un tema, una cuestión aparte. El GI ha demostrado científicamente masacres, ¿por qué? Porque han habido disparos de las Fuerzas Armadas, bajo orden, cumpliendo un decreto firmado por un gabinete, y bajo orden de la Presidente de facto, se ha ejecutado a civiles desarmados, masacre, y en, y en Sacaba... Masacre con un, con un tono mayor todavía, ejecución sumaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente estaba incluso escapando y mientras estaba escapando, huyendo del lugar, les han disparado por detrás, con toda la maldad posible. Esto es una ejecución sumaria. Entonces, obviamente, eso necesita un juicio de responsabilidades y la, los resultados son estrictamente técnicos en los dos casos de las masacres. Comparando el informe de la OEA con el de la GIEI, ¿se estarían contradiciendo? Eh, bueno, el informe de la OEA es, es un informe, no, la OEA habla eh, del periodo del supuesto fraude, ¿no? En la energía y en realidad ellos se refieren a la parte del, de la salida del expresidente Evo Morales de manera muy sucinta, pero lo que sí mencionan, lo que sí mencionan, es que ha habido una sucesión totalmente inconstitucional, contra la Constitución. Mencionan con claridad dos palabras que no, no nos podemos olvidar, que Yanine es el 12 de noviembre, sube a la Cámara de Senadores y se proclama presidente del Senado sin quórum. Luego dice inmediato, ella baja al pleno de, de diputados y se declara presidente sin quórum, rompiendo los reglamentos que establecen que a la mayoría le corresponde las presidencias de las cámaras. Eso lo dice el GIEI textualmente. Yo lo recuerdo bien, porque unas cosas que nos, nos, nos, tenemos que hacer los abogados es dar constancia de un hecho como está reflejado. Y eso exactamente dice el informe GIEI. Eso es un golpe de Estado. Una una, y se mata la frase del G.I. con que un militar le pone la banda presidencial a Yanínez, golpe de Estado. Entonces eso está es incontrastable. En cuanto al supuesto fraude, el G.I. es mucho más eh, general en la, en la apreciación que tiene. Eh, no, no menciona mucho porque no le corresponde. La OEA lo que hace es engañar al país. La OEA tenía un convenio firmado para dar un resultado el miércoles 13 de noviembre que tenía que un resultado completo de una auditoría al padrón electoral. En cambio, lo que hace la OEA es hacer un informe preliminar que lo presenta tres días antes, ese informe preliminar no tenía que haber, pero lo presentan para detonar el golpe de Estado. Estaba orquestado, estaba orquestado. Entonces la OEA lo que hace es dar un informe preliminar donde indica que supuestamente ha existido manipulación informática y otras cosas más, pero lo, lo más gracioso es que no hay auditoría. El informe era para auditoría al cómputo electoral. Así es el acuerdo que hemos firmado. Hasta el momento no ha habido auditoría al cómputo electoral. ¿Qué es el cómputo electoral? El cómputo electoral simplemente es la sistematización de la votación que se da por nosotros en cada mesa y es pasada al sistema. El cómputo electoral en Bolivia es sobre todo manual. Es manual, no es como en otros países votas y el sistema te si recibe el voto digitalmente ya se computa. En este caso, nuestro voto va a una acta, se leen las mesas, esas actas son todas sistematizadas y esas actas se suman y hacen el cómputo nacional luego de pasar, obviamente, los filtros y cada partido tiene la copia. Si alguien denuncia fraude, muéstrame la copia, muéstrame el papel, en qué mesa, cómo ha impactado. Y eso es una auditoría. Debería decirnos, por ejemplo, y lo que me ha explicado la Contraloría porque ha hecho un informe especial a la Contraloría para detectar que es auditoría o no, cuántos votos supuestamente han sido fraudulentos. ¿Cuántos supuestos muertos han votado? Si decían de muertos, yo me acuerdo, les quedaban los muertos, no había muertos que voten. ¿no? Tercero, ¿qué, ese porcentaje, ¿cómo impactaba en las elecciones? No, no, no, y nada más, además se pierden porque nos dicen que era poco más imposible que en las últimas mesas evo morales tenga cerca del 90% de esa votación, cuando todos sabemos, todos sabemos que en el área rural el apoyo es masivo, para el movimiento socialismo. Entonces, eso la OEA ha disfrazado como fraude. Nunca nos ha demostrado esos datos. Y una auditoría es de dos tipos, según he aprendido en los últimos meses, eh, ...ha aprendido de ese informe de la Contaduría. Tiene que dar datos, datos de números. Tiene que decirme cuánto, qué porcentaje, cómo impacta, si eso es, es realmente relevante o no. Es una auditoría de ese tipo. Y la otra es una auditoría especial, que no es, no es el caso. Que nos, y, la, y la OEA no dice qué método ha usado, no dice quiénes son los que han hecho la auditoría, porque no ha habido auditoría, y al final sale simplemente con disparates como que para no ser, que el TREP es válido cuando el TREP es un informe que puede o no existir. En la elección, el año pasado, cuando hemos ganado las elecciones por el 55%, el DIREP, que era el TREP en, en versión nueva, se ha caído día antes. Nadie ha dicho nada porque no ha funcionado el DIREP. Nada de dicho fraude por eso, porque qué importa? El cómputo nacional. El cómputo es justamente lo que debíamos haber esperado, pero para los grandes mentirosos que han estado encarando el supuesto gran fraude de Monumental y compañía, el TREP es lo, lo máximo y el DIREP poco más no existe. Hay que ser consecuentes. Muchísimas gracias, estimado Wilfredo. Ahora nos vamos un corte y volvemos con un poco más de dilucidando lo que ha sido el informe del, gru del grupo de expertos internacionales independientes. <música> Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.